Hola amigos, muy buenas tardes o buenas noches y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Son las 20 y 16, hora española, así que sed bienvenidos, amigos y moderadores de este canal. Pues el título del programa, eliminado el periodista que investigaba a George Soros. Sí señor. Vamos a hablar un poquito de todo esto porque ha pasado desapercibido perdón, todo este acontecimiento, este hecho. Y a día de hoy, día 11 de noviembre, todavía está todo en secreto de sumario. No se sabe nada. Estamos hablando que esto ocurrió en el año 2017. Sí. Y esto no ha salido ni va a trascender a la opinión pública y menos en los grandes medios de comunicación. Este señor, vamos a compartir la pantalla con vosotros. Vamos a compartirla por aquí. Bueno, aquí vais a ver, pues bueno, con el Photoshop. <risas> es este señor que tenéis aquí en la pantalla. Y estamos hablando de Bechir o Bechir Rabani. Este señor, eh, periodista independiente de familia o de orígenes eh, palestinos. Y fueron pues refugiados y posteriormente pues pasaron a vivir en campamentos en Siria. Y en la década de los 80 se fueron hacia Suecia. El 15 de diciembre de 2017, es decir, hace pues, prácticamente un año, este señor fue encontrado pues, muerto entre las 2 y las 3 de la mañana. Dicen que por un ataque al corazón. Bueno, esto no es lo extraño. Este señor estaba sano y no sufría ninguna enfermedad de ningún tipo, y menos... Eh, de temas relacionados con el corazón. Pero qué curioso que a los pocos días de él haber anunciado una cosa, muere. Este señor prometió publicar y tirar de la manta lo que el periodista sueco Robert Ashberg había Realizado, es decir, para que nos hagamos una idea, nos vamos a andar directamente sin remilgos. Este señor está investigando un grupo financiado por Soros y por Ashberg. Este chico se había infiltrado en grupos antifascistas y que estaban eh, financiados por Soros. Este chico había eh, hecho una serie de publicaciones en Facebook y su cuenta de Facebook fue eliminada y no solamente fue eliminada, sino que todo lo que él había escrito en diferentes plataformas, todo fue eliminado de la noche a la mañana. Él todavía estaba vivo y a los pocos días se lo encuentran con un supuesto ataque al corazón. El señor Soros había... Está y sigue financiando la Fundación Expo, que es una fundación eh, pues, con cortes supuestamente radicales y pues, algo destructivos. Y bueno, está financiado por Soros. Ashberg es también amigo de Jacques Balner, un hombre que en el año 1982 eliminó a un sueco de 21 años a sangre fría. Y bueno, era porque era racista o algo de esto. Muy curioso, ¿verdad? Pues el abuelo de este periodista, Ashper, el banquero rojo, como lo llamaban, pues eh, financió a eh, grupos de la Rusia, antigua Rusia soviética, y financió grupos de la no solamente externos a la Rusia prosoviética, sino a la Rusia soviética y prosoviética, es decir, a grupos externos e internos. E incluso lleva a financiar al mismísimo Stalin. Este señor eh, Ashberg, eh, un periodista de cortes muy, muy radicales, por lo que cuentan en Suecia, no lo cuento yo, lo cuentan en Suecia, pues encontró la horma de su zapato con este chico que tenéis en pantalla. Un chaval joven, sano, bien parecido y sobre todo periodista independiente. Bueno, sabemos que este chico estaba sacando a la luz y de hecho sacó a la luz ciertos trapos sucios del mismísimo señor George Soros. Y que había financiado a grupos de la izquierda más radical en Hungría y, el, y que el, el mismo Soros tendría pues, ese, ese financia, esa financiación para el presidente actual de Hungría. Y el presidente actual de Hungría, como he dicho en otros programas, pues la verdad es que no le gustaría nada que eh, Soros viajase a Hungría. De hecho, Soros es húngaro. Es húngaro y no es bienvenido. De hecho, se sabe pues, que el presidente de Hungría, pues bueno, es un tanto excéntrico quizá y le da pues, por poner carteles en las campañas electorales anti Soros y todo esto. No se trata de ser anti nada. Ni anti Soros, ni anti Ashberg, ni anti nada. Ni antisoviético, ni anti comunista ni anti nada. Se trata de que un periodista independiente no puede ejercer su oficio libremente. Es decir, este señor que tenéis aquí hace un año que desapareció y también, también da la sensación por lo que indican algunos medios independientes. En Suecia pues este señor también tendría, pues, eh, podríamos decir que también sería víctima incluso del mismísimo Mossad, Servicio de Inteligencia israelí. Todo esto puede sonar a especulaciones, pero todo esto a día de hoy no se sabe exactamente qué es lo que ha ocurrido. Os puedo decir que he visitado diferentes fuentes, teniendo que traducirlas, eh, en sueco, yo no hablo el sueco. Vamos a dejar de compartir pantalla. Ya la habéis visto, ya me tenéis aquí nuevamente. Y vemos cómo eh, el señor Soros lo que intenta es no borrar el rastro solamente de, de este tipo de actividades libres, porque son actividades libres, sino que parece ser que lo que quiere eliminar es todo rastro de financiación a todos estos grupos extraños, un tanto de corte extraño, no sé si realmente, os digo la verdad, ¿eh? no sé si de izquierda o de derechas, es que Soros ya uno no sabe hacia dónde tira. Luego, alguno diréis, Rafa eres de derecha, eres de izquierda, no, para nada, nunca he tenido sinceramente una posición política, al contrario, siempre me ha gustado ser crítico de ambas posturas. Porque veo que el sistema capitalista en el que eh, ya no funciona, pues no me, no me acaba de convencer, ni me ha convencido nunca. Pero vemos cómo el capitalismo se derrumba y que ya eh, incluso la libertad de expresión es censurada y si no, pues bueno, ya veis lo que le ha pasado a este señor, a este muchacho, ¿eh? que ha sido eliminado, completamente eliminado. El, el acta de defunción de este hombre, de Rabani, de origen palestino, pues parece que es lo que da por cerrado el caso. De hecho, nadie se ha pronunciado y tan solamente la familia, esto es muy curioso, la familia es la que pide que se, re, que se investigue y se reabra el caso porque no se trataría de una muerte natural, es decir, un ataque al corazón, sino se trataría de algo más allá de lo que está ocurriendo. Pero ahora, dicho todo esto y comentado todo lo que ha pasado, si analizamos un poquito, todo esto va un poco al hilo, de la, las campañas de financiación de todos estos ricachones, por llamarle de alguna manera porque, o de estos señores hay que ser respetuosos y vamos a hacerlo y no vamos a perder la compostura ni la educación pero es muy curioso cómo financian grupos y llega un momento en que cuando tienes todas las fuentes de información y lo tienes todo delante tú ya no sabes ni hacia dónde, ni tan siquiera que esto sería lo lo más curioso o lo más lícito, el corte político en el que están inmersos. Es que no lo sabes, es que realmente llega un momento en que desconoces hacia dónde van. Pero sí podemos decir que el señor Soros, y esto no es algo que yo tenga en contra del señor Soros, es que hacia donde mires siempre hay un hilo conductor que te lleva a Soros, porque Soros es el que está financiando muchas de estas cosas. A ver, yo no, evidentemente, no vamos a culpar a Soros, eso sería algo incorrecto, pero qué raro que este señor haya sido eliminado por investigar. Podemos dar la Dejar una puerta abierta a la duda, pues sí, igual se ha muerto de un ataque al corazón de forma natural. Pero lo que a mí me llama la atención es que la familia, su familia, no están conformes. No están conformes y están pidiendo reabrir el caso. Estamos hablando de uno de los países más democráticos de Europa. Y donde la libre expresión y la prensa pues campan a sus anchas. No, no campan a sus anchas. Da la sensación de puertas para afuera que campan a sus anchas y que hay una libre comunicación. Pero vemos que incluso los medios de comunicación en Suecia están comprados. En España, hace un tiempo, se funda una televisión varias televisiones y una de ellas es más nueva y es de un corte pues antifascista, anti tal, pero luego ves que dan las noticias como les da la gana. Sí, como les da la gana. Pues esto está pasando en Suecia también. El ir en contra de una opinión política o de una opinión radical, sea del grupo o del extremo que sea, no da... Es decir, no te da la verdad absoluta, porque en realidad, pues no estás diciendo la verdad. Vas en contra de una agrupación política o un rasgo político, pero no estás diciendo la verdad y sacando incluso los trapos sucios del rasgo político en el que tú estás. Con lo cual, no os dejéis engañar, ni los que son más radicales de izquierdas ni de derechas. No os dejéis engañar, sinceramente. Todo es. Una pantomima. Es una pantomima de lavar cerebros. Y de hecho, en los vídeos anteriores, que además hemos estado hablando de esta caravana de migrantes, que por cierto, eh, quiero hacer un matiz con esto de los migrantes, están migrantes, inmigrantes y emigrantes. Emigrantes fueron mis padres, que fueron desde Andalucía a Cataluña. Emigrantes. Pero el que está en proceso de esa emigración se llaman migrantes. ¿eh? Y los inmigrantes son los que llegan de otro lugar a donde estás tú. No confundáis porque ya he visto por ahí comentarios. ¿eh? Comentarios donde alguno no sabe ni, ni cuál es la gramática española. Esto es muy, muy grave. ¿eh? Así que hecho, hecha esta aclaración y comentando que este señor falleció hace casi un año, para, para el mes que viene, hace un año, el día 15 del mes que viene, y que todo esto está cerrado a cal y canto, no se puede abrir. Pero me llama la atención, estáis viendo en España una serie de cambios, que incluso esto de, de los gastos hipotecarios ¿no? y todo esto, que tienen, es decir, que ahora el, el señor este del gobierno que tenemos está favoreciendo también a la banca. ¿Veis cómo da igual que sea la derecha, que sea la izquierda, que sea el grupo político que sea? Están favoreciendo completamente a los bancos. Y esto no lo olvidéis nunca. No existe una facción política. Esto era antiguamente cuando realmente había pues, un, eh, un panorama económico, político, social eh, a principios del siglo XX. Y a mediados del siglo XX. Y todo esto fue cambiando y trascendiendo. Pero lo que no nos estamos dando cuenta, o quizá algunos no os dais cuenta, es que siguen manteniendo estos discursos de corte radical de derechas o de izquierdas. Porque son reminiscencias que intentan mantener del pasado, que hoy en día el sistema en el que vivimos está desmoronándose, se está cayendo. Y lo único que se pueda hacer es mantener a la banca para que los que están en esos asientos de oro, en esos tronos de oro, sigan donde están. Pero en cuanto caiga la banca, en cuanto caiga la banca, porque la banca caerá, no, no penséis que la banca va a estar dominándolo todo, la hegemonía la perderá totalmente. Y entonces ya tendremos otro discurso. Ya no será un discurso de izquierdas ni de derecha, ni será tan siquiera un discurso político, sino será un discurso de primeras necesidades. Y no, ya lo veréis, amigos. La crisis que viene está orquestada por todos estos señores que campan a sus anchas y cortan la comunicación entre el pueblo para el pueblo. Y esto es lo que está pasando. Están eliminando rastros, están eliminando comunicadores. Yo os digo la verdad, sé que con todo esto me estoy metiendo en camisas de once varas, porque son todos iguales, no os confundáis. Los de derechas, los de izquierdas, los de arriba, los de abajo, son todos iguales. Y lo que menos importa eres tú y esta es la realidad. Y aquí lo demuestran en Suecia y lo demuestran algunos medios de comunicación donde tú realmente no importas. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber qué es lo que está pasando. Algunos de vosotros habéis escrito, oye, Rafa, eh, bueno, sí, nos informas muy bien, pero, oye, no podemos hacer nada. Eh, claro, sí que puedes, evidentemente puedes, claro que puedes. Primero tienes que informarte. Y luego tienes que ver qué haces con tu vida, está claro, por supuesto. Siempre de una forma digna, pacífica y eh, que nos lleve a buen puerto. ¿Eh? Porque ya el siglo XX ha sido un siglo de guerras, oleadas violentas, eh, cortes radicales y la gente está cansada de todo eso. Muchos hablan de, nos van a venir a salvar los extraterrestres. No, yo creo que tal y como está el planeta, no va a venir nadie a salvarnos. Y como no nos salvemos nosotros y veamos en ese cambio de conciencia real, pero no el cambio espiritual, sino el cambio de conciencia. El cambio de toda esta manipulación conspiranoica, que hay una manipulación conspiranoica brutal, ¿no? Donde todos son malos, donde todos son... Aquí no hay nadie malo. Aquí hay hechos y hay hechos que tú puedes ver y que estamos como meros observadores y que vosotros tenéis que remediar, al igual que yo. Pero ¿cómo? La información, el que da información, el que obtiene información, puede saber qué está pasando. Si tú no tienes información, pues no lo sabes. Os diré más. Sobre esto de la caravana de migrantes que está ocurriendo en México y parte de América, que es un efecto de brutal, lo que está pasando. Y no os asustéis. Ayer lo dije en un vídeo que no os va a pasar nada. No va a cambiar el panorama político ni vuestros gobiernos tan siquiera. Os van a mejorar las condiciones de vida. No, no lo penséis, eso es mentira. Todo esto lo van a aprovechar como una maniobra política y para luego sacar dinero, crear fundaciones, crear asociaciones, crear hermandades de ayuda y, y luego ellos a poner la mano. Esto es, esto es lo que está pasando aquí también, está pasando en todo el mundo. ¿O pensáis que todo lo que se envía a África llega tal y como se envía? No, hay muchas manos y pasa el dinero por muchas manos. Así que eh, no hace falta comerse mucho la cabeza y no hace falta hurgar en cosas paranoicas, sino simplemente a, a la luz. Todo esto está a la luz. Y el cambio de conciencia real es un cambio de conciencia de que eh, observemos, veamos, tengamos información y podemos contrastar y analizar la verdad. Evidentemente, no te quedes con lo que yo te estoy diciendo. Claro que no, por supuesto. Siempre intenta eh, corroborar datos. Y si me equivoco, por favor, escríbelo aquí abajo. Sabes que hay plena libertad, salvo en las faltas de respeto y en los comentarios de corte racista que no se van a publicar, ni muchísimo menos en contra de unos ni de otros, ni, ni nada por el estilo. Simplemente, pues piensa, comenta, dímelo aquí abajo y nos podemos estar equivocando todos. Pero os digo una cosa, yo sé que entre todos los hombres libres, mujeres libres, que sois todos y todas, Podremos sacar una conclusión y de las grandes conclusiones salen los grandes pensamientos positivos a la humanidad. Y ese es el verdadero cambio de conciencia, no solamente un plano espiritual, sino en dejar de ver marcianitos y en dejar de ver reptilianos. Evidentemente el fenómeno ovni existe, esto es otro de los temas que eh, de, se deberían de tratar eh, con seriedad en muchos sitios. Pues no sé cómo se está tratando, ¿no? Pero por lo menos aquí intentamos hacer el trabajo digno. Y dicho esto, pues yo por mi parte ya eh, creo que he hablado demasiado. Me llama mucho la atención y como han y da igual que sea palestino. ¿eh? Muchos dirán, ah, es que como es palestino tú eres de izquierda. No, yo no, Además, los palestinos no son de izquierdas ni de derechas. ¿eh? Eso que lo tengáis claro. Pero bueno, yo no soy ni de izquierdas ni de derechas. Yo soy de vosotros y sabéis que sois vosotros, gente del pueblo, gente trabajadora y gente honrada a la que se le está engañando constantemente con los bancos, con los impuestos y ahora a mis amigos de México y a mis amigos de, de Latinoamérica que os están engañando, están engañando con esto de las caravanas y, y tal, sí, que habrán delincuentes, que habrán, sí, habrán muchas cosas, también en mi barrio lo hay, no hace falta que es que todo el barrio es de es delincuencia pura, ¿no? Hay de todo. Unos se camuflan en mi barrio y otros se camuflan en el barrio de al lado. Esto hay que ser coherente y no caer en la demagogia. Es muy importante. Pero lo que sí está ocasionando esto es una desestabilización a toda América. A toda América, porque escuchad, los hondureños, ¿eh? El otro día había una, una entrevista de una pobre mujer que, que la ves y dices bueno, esta mujer está afectada y, y, y busca, pues, su medio de, de mejorar la vida, ¿no? Y decía que le daba igual. México, eh, Estados Unidos, Canadá, Suecia, España, Noruega, le daba igual, quería vivir. Y esto es lo que nosotros también queremos, vivir. Yo no estoy ni a favor ni en contra de la caravana, yo lo que estoy es en contra de los gobiernos que van a utilizar toda esta cosa, toda esta historia, para engañarnos a todos y sacar su tajada y su beneficio, y encima desestabilizar, y siempre favorecer a los más poderosos. Que no son países, no os engañéis, no son países, son corporaciones, son bancos, son empresas. Y si no, vayamos al Renacimiento, vayamos a la Edad Media, el comercio. Habían comerciantes en la Venecia Antigua, que tenían incluso más dinero que los propios reyes europeos. ¿Cuántos reyes europeos han caído en bancarrota? Y han tenido que eliminar, por ejemplo, a los templarios, el rey el rey francés, el rey Felipe el Hermoso de Francia, que eliminó a los templarios para incautar sus tesoros y dejar de tener deudas con esta organización secreta o no secreta, como queráis llamarle. ¿no? Es decir, los empresarios han estado siempre por encima de los gobiernos, de los reyes, de los reyezuelos, y de los feudales, como tenemos ahora, ahora tenemos feudales que se llaman empresas o director general, porque te va a pagar poco, quiere sacar grandes beneficios de tu esfuerzo y evidentemente cuando pidas un día porque te hace falta para ir al médico o tal, no te lo va a dar ¿eh? y encima te lo van a descontar o bien te van a hacer recuperarlo. Así que chicos... Lo dejamos aquí. Por mi parte, eh, un cordial saludo a todos. Y nada, sobre todo, por favor, dejar aquí abajo. Por cierto, antes, eh, antes de que nos vayamos, eh, quiero recomendaros ahora un vídeo que va a subir la compañera Alba en su canal, bueno, en el canal eh, secundario o el canal de Alba, como queráis, de, de aquí de eh, Misterios del Mundo, que va a hablar de esta... Especie de batalla aérea, una batalla aérea, yo me he quedado alucinando cuando me la ha dicho y de hecho va a subir el vídeo ahora. Una batalla aérea de ovnis, de esferas, esto me recuerda a un caso que ocurrió en Nuremberg en el siglo XVIII. Os lo recomiendo, eh, si alguien puede pasar por aquí el enlace pues casi que mejora el canal de Alba y si no pues bueno ya sabéis, eh, misterios del mundo. Chicos, nada más. Por mi parte, un abrazo. OVNIs no. A ver, Alba, corrígeme. ¡Bolas de fuego! Bueno, pues ves, ya está aquí y ya me corrige. ¡Bolas de fuego! Chicos, por mi parte, un beso, un abrazo. Gracias por estar aquí y os digo, en esta semana, mañana o pasado, os voy a eh, subir un reportaje que podemos darle gracias a los que se han unido al canal por ayudarnos a poder hacer pues este reportaje sobre ovnis. No solo existe el caso Manises como importante en España. Hay más casos y os vamos a traer uno y hemos estado en el lugar de los hechos con el equipo de Busca de la Verdad. Y os va a gustar, está muy chulo. La verdad es que ha sido un buen trabajo. Y nada más, por mi parte. Un beso chicos. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.